La son de un son de la ye, la ye Coy bicicleta que te lo portan, de hecho el Saltadas las mareas, por un salsón, me sirve de dentro no carnaval, por suerte un santa rosa pasearme el mercado. Son el son de la sé, la sé. Son, son de la sé, la ye. Marcho para acá, no por ese estilo de mañana, Kiracone es pasado también. también. No le gusta a ningún. Ostras que madrugar no le gusta a ningún. Ostras que madrugar no le gusta a ningún. Es un de Lash Baby.